Hola, Mateo. ¿Qué tal tu día, mi amor? Justo ahora estaba terminando de preparar la cena. Hola, cariño. Se ve todo muy rico, pero no quiero comer nada pesado. Me duele el estómago hace un par de días. Si te duele hace ya tanto tiempo, es mejor que vayas al doctor y que no esperes más tiempo. Pues, voy a hacer una cita para mañana. Ok. Me avisas inmediatamente al terminar la cita. A ver qué dice el médico. Claro que sí.